como estamos mi gente de vuelta a la bicicleta y sí, bueno resulta que se estaba acomodando la bicicleta ya por fin por fin la tengo lista y bueno y la voy a probar un rato voy a dar una vuelta por aquí por los próceres quizás me vaya hacia un poco más lejos hacia, hacia las Mercedes para probar algunas cuestas cuesta suave porque ha estado he estado sin mentira ninguna como seis 7 meses sin andar en bicicleta entonces aprovechando este que le compramos a la bicicleta bueno compramos dos pares de cauchos muy buenos Le compré los frenos y ¿qué más, qué más los pedales los pedales por si deje todo, y bueno, le monté todo eso. Falta hacerle otro trabajo más, pero poco a poco ya, ya por lo menos podemos salir de un rato y reencontrarnos con la gente. La verdad es que seis meses o siete meses sin andar en bicicleta pega bastante. Lo difícil es retomarlo. Sin embargo, las piernas tienen memoria muscular y eso ayuda. Otra es que no he dejado de correr, lo cual me ha ayudado bastante con las piernas. Ahorita es por lo que viene siendo Santa Mónica no, y el Chaguarán. Por ahí voy a hacer la merced, voy a dar una vuelta y termino de comer este pancito y vamos para allá. Yo aquí voy a hacer el retorno para la casa En este... la este de detrás de mí está lo que viene siendo El Ávila, sí. Ciudad de el Cubo Negro, etc. Más allá que los chavaramos Por el momento esto ha sido todo el día de, vida, no, si el día de hoy No sé si puedo seguir recuperando fuerzas en Apuca para seguir peleando Y bueno pero que... no que nada nos pase.